Hay una película de Will Smith que a mí me encanta Que son unos tipos que van por ahí estafando gente Y se atreven incluso a hacer unas apuestas fortísimas Con muchísimo dinero porque están seguros de saber Por cuál número va a apostar el tipo al que le sugieren pagarla Esa película se llama Focus, es del año 2015 Y la manera en la que ellos estafan es a través de la sugestión Hoy vamos a hablar de cosas en las que creemos, cosas en las que creemos y no pasa nada, cosas en las que creemos y nos hacen daño y en cómo en realidad lo que sí funciona es la sugestión. Esto es En Serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Naki, cuando uno hace la lista de cosas en las que cree la gente, son infinitas. Epa. Cosas en las que creemos todos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Eh, la gente están, siempre son otros. Están almacenadas allí y tú no reparas en ellas, bueno, porque así las aprendiste, así las viste o así te las enseñaron. Y jamás se te ocurrió cuestionar que tu mamá, ante un dolor de vientre, te preparara un té de uh, canela. O oh, usara a estrellado. No. También, el anillo o estrellado sea. huele abuela. Conste. Sí, claro, claro, o claro sea, las abuelitas huelen. Todo huele a... esto huele abuela. Nunca lo cuestionaste, simplemente te lo daban. Además, hay una asociación amorosa con el evento. Entonces, ¿por qué Carrizo ibas a debatir si en algo influye la canela o no en tu vientre? No importa. El detalle era que el té te lo hacía tu mamá o tu abuela. Sí, hay, hay además aquí una mezcla de cosas. La, el avance de la ciencia, de la medicina y demás nos ha dado mejores remedios, mejores maneras de aliviar las cosas pero hay algunos insumos que son tradicionales que pueden paliar algunas cosas genéricas uh -huh. el asunto es que por creencia hemos convertido cosas en hábitos que ya están allí que se nos instalan uh -huh. y que en ocasiones incluso bueno, evitan que, que, o impiden que nos podamos vamos a decir desarrollar bien, desarrollar libremente basta que tú, que tú digas en qué crees para que la gente entonces empiece a hacer cosas en las que cree en negativo, cosas que te hacen mal y cosas que te hacen bien. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, mal? <risa> Mira, sin lugar a dudas me quedo clarísimo en un ejercicio que acabamos de hacer en redes. La gente no puede soñar con dientes. La asociación... Entre soñar con dientes y muerte es una cosa asombrosa. No importa la edad, la región del país, si ya migró, si permanece aquí, soñar con dientes es un susto, que si diente un roto, mal presagio. diente roto, diente caído, tal, alguien se muere. Ajá. Qué locura. Eh, en mi pueblo se hablaba de la pava, de la pavita, de las brujas, eh, que era en realidad una suerte como de lechucita, como de... Como de uh, lechucita tal cual, un padro, Pero bueno, si llegaba a alguna casa de noche, alguien se iba a morir Es una, una suerte de fanatismo por, por ver quién se adelanta a la muerte de alguien O cuando ocurre, porque naturalmente la gente se muere Es decir, yo lo sabía, me lo avisó el presagio Pero si tú te quieres empavar, mírate en un espejo roto ¿Mm? Usted pasa por un peor roto y se mira o Pasa debajo de una escalera en la calle Bien. Y ya tú verás cuánta mala suerte te acompañará una, una pava que es venezolana Cuando decimos pava es como cosas que no solamente generan mala suerte Sino cosas que quieres evitar también no. Como, eh, desearle feliz cumpleaños a alguien antes de cumplir años Es pésimo, una muy mala idea Nadie sabe por qué, pero es una suerte de tentar a la muerte y las mariposas negras grandísimas, hay gente que les llama palometas. Esas mariposas negras gigantescas que suelen estar en espacios húmedos, ¿para? Pero, o sea, pobrecitas. Yo no les tengo miedo porque mi colegio, eh, parte de mi colegio era una casa eh, colonial antigua y había muchas de ellas. Entonces, claro, era como normal para nosotras lidiar con su tránsito. Eh, no es tampoco que las niñas las recibían felices, pero bueno estaban claro. allí y no te daban miedo. Pero igual ocurre con los cigarrones. Bueno, ya, pero antes de pasar los cigarrones, el tema de las mariposas negras en mi colegio es que si la mariposa negra soltaba un polvillo que te caía en los ojos, te quedabas ciego. Entonces, okay, era una cosa instalada de corre que te vas a quedar ciego. Nadie conocía a un ciego de polvillo de mariposa, pero uh -huh. la gente corría. Pero fíjate, si pasan los cigarrones o si pasa volando la mariposa negra, hay gente, porque me lo dijeron, que como Conjuro dice, que sean buenas las noticias. Okay. Si, ya, si ya es inevitable y está allí, la gente lo que hace es convocar una buena noticia, ya que eso está asociado a algo muy pavoso. Mm, ok, entonces estamos viendo creencias dobles. Uh -huh. Creer que ese animal significa una mala noticia y sí, creer que tu oración, que tu deseo, que tu palabra, también va a modificar esa... Ese hecho que viene en suerte. Epa, no, no son las únicas mocas. Hay, no. otras, hay otras frases maravillosas va, como sapegato. Va de retro, satanás. Sale para allá. Guillo. <risa> okay. Son unas maravillas para espantarla, para suerte. Okay. Y hay gente que se puede sentir cómodo con eso, que lo necesita, que, que es imperativo que toque madera cuando dice algo, que... Eh, ok, uh. Pero ese tipo de cosas al menos, con eso puedes vivir. Sí. No te afecta la vida Hay otras que son cosas que se consideran de buena suerte sí. Por ejemplo, cruzar los dedos Puede servir de buena suerte Aunque en otras culturas es Permitirte mentir Puedes decir mentiras siempre que tengas los dedos cruzados Porque entonces te está dando permiso de O lo que dijiste no es en serio okay. eh, Ese tema de tocar al revés Hay eh... gente que se levanta O ingresa a sitios Que le son importantes Imperativamente Con el pie derecho ¿Qué tienen contra el pie zurdo? No, no lo sabe. sé, pero una cosa sí, yo, yo sí, cuando me fui a cazar, puse el pie derecho. Okay. Cuando me iba a graduar, agarré el diploma con el pie derecho. Y, y la broma es el pie derecho. Ah, bueno, salió Ale. Pues. Sí. Bueno, las telarañas, que son maravillosas para capturar mosca o insectitos, mm -hmm. también se considera que puede ser de buena suerte porque atrapa la suerte. Es una cosa que, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero hay una, hay una creencia también propia de, de esta región, que es poner pencas de sábila o, o sábilas pequeñas detrás de la puerta, detrás del dintel de la puerta, eh, para no sé qué. Para que atrape las mala energía, Luis Carlos. Pero, para pero es que además mí, yo siento no. que necesito una reivindicación con las abuelas después de decir en Twitter que yo no creía en la sábila eso, ah, fue, lo eso fue peor que, que, que demasiadas cosas. Yo creo que va a tener que ser un OnlyFans donde yo me unte de sábila para que las abuelas lo vean y paguen por eso, evidentemente. Este, porque qué locura caer en desgracia con las abuelas y con las tías. Sí, está muy mal hecho, Pero porque, es que la porque da, una cosa da... es tener un trocito de sábila con una síntica roja y tal, y otra cosa es tener una sábila completa. Claro. Hay gente que asume que la muerte de la sábila, si llegase a ocurrir, es, es que se tragó un maleficio, una cosa malísima. Que te transfirieron y la pobre sábila, mira, cargó con eso. Claro, pero es que también a la sábila le dan más propiedades que a los boliburgueses. Es una cosa que, mira, esto sirve para la, la piel, para el estómago, para la cabeza, para los ojos, para la boca, para... Y, y no... No, basta que le pregunten a un médico, y no, a un médico serio, evidentemente. Y no, de hecho, hay gente que desarrolla dermatitis porque le echan la baba de la sábila, hay gente que termina con algún tipo de daño ocular porque se echa sábila cuando no debe. Claro. Es decir, es, es un problema cuando crees que, como es natural, no hace daño. ¡Epa! Pero el zoom... De la buena suerte, de una caída De buena suerte es que te caiga pupú de pájaro mientras vas caminando por la calle ¿Por qué? <risa> Nadie sabe no, pero no, me la la no me lo explicaron La mierda es abundancia En algunas culturas y bueno eh, hacer la Cruz de Palma en Semana Santa Importantísimo. Eh, bueno ahí, ahí sí es meternos también en el mundo católico que es sumamente curioso porque los católicos tienen esta, esta, este mandato de no tener figuras para honrar a Dios, pero en paralelo tienen montones de figuras y figuritas y figurines y objetos y objetos y lo que sea bueno, una suerte de franquicia este, muy muy exitosa con más de 2000 años de historia pero y lo más importante, LC, es que logramos reunir con este ejercicio acciones que desatan otras acciones. Y eso es divertidísimo. Y por eso insisto que están tan instaladas en nuestra, en nuestra sociabilidad que ya las hacemos, nadie, nadie piensa en el por qué. Mm -hmm. Hubo mucha gente a la que pregunté, ¿por qué lo hace Bueno, porque así me enseñó mi mamá, porque así me enseñó mi abuelo, porque, porque así lo hacían en mi casa. Punto, pelota. Okay. Si funciona, si no funciona, si hay alguna asociación lógica en eso, les da exactamente igual. De allí... El poder de la sugestión Se te cayó la sal al suelo No importa, usted agarra un poquito de sal Y se la zumba por un hombro No sé si es el izquierdo o el derecho Pero usted la zumba y se acabó la mala suerte Hasta ahí llegó No, hay que averiguarlo porque capaz que dice que si es por el lado tal Te mueres Entonces, es como, oh, como, sí, o sea, El tema de la suerte es, es demasiado loco Pero a mí sí me parece curioso cómo esos rituales Son parte de la vida de la gente Entonces te sale un arzuelo Una, una infección en el ojo Y se amarran un hilito en el dedo, pero no, no es más eficiente que un bebé con hipo y le ponen un hilito en la <risa> Le escupen, le escupen <risa> y ese hilo con el Hay una teoría que dice que básicamente el niño se asusta y al asustarse se le quita el hilo. Ajá, y qué pero, hace la lluvia, se asusta cuando ponen los cuchillos en cruz en el patio para que se acabe? Yo creo que es jugar a las probabilidades. Puedes, puedes poner el cuchillo en cruz y hay. Las mismas probabilidades que antes de que llueva o no llueva, entonces las veces que no llovió, dirá que, fue, que fuiste tú el que intercedió, fueron tus cuchillos mágicos okay. y en otras ocasiones, bueno, los cuchillos no fueron suficientes, e igual la danza de la lluvia. Igual interviene la, la, la sugestión en no contar los planes para que no te los espabren. Ahí hay una media parte, es decir, contar planes antes de que ocurra. Claro que, que, que puede suceder que no pasen, ¿sí? uh -huh. que, que, pero lo otro es que si cantas el juego y hay competidores, te la van a quitar antes. Okay. Entonces, lo mejor es no contar esos pollitos antes de nacer. ¿Y si se cae un tenedor al piso, anuncia visita femenina? Eh, no sé, ¿en tu casa era así? No, bueno, yo lo único, lo único que tengo de memoria es que si se cae un cubierto te gritan nuevo en el comedor de la UCB, y una de las mejores historias de la vida fue un día del estudiante, que es cuando estaba más lleno, repleto, que no cae más nadie en ese comedor y de pronto estaba lloviendo porque no habían puesto cuchillos en cruz y una persona subiendo las escaleras se resbaló y la bandeja voló y aunque te parezca mentira, todo, todo pasó a ser cámara lenta porque la bandeja dio vueltas, dio vueltas, dio vueltas y no solamente cayó, sino que cayó en las escaleras. Que es ese sonido clum, plin, clum, plin, clac, con tenedores ching, ching, ching, chin, chin. Y luego, microsegundos después, Ajá. el grito más fuerte que el del estadio universitario, de la gente diciendo, ¡NUEVO! Porque solo a los nuevos se le caen las cosas. Ok, sale vale. Eh, ya, vale. Ese no. tipo de cosas ocurre todo el tiempo. Pero es que además, el, el, el asunto, por ejemplo, que si pasa una carroza fúnebre, y hay gente que apunta con, la, con las manos como que le va a disparar Así que eso no es conmigo no, no, no, no, pero descubrí una preciosa hay gente que se encoge retrae los pies y el espinazo para que no le tomen la medida hazme todo el favor para <risa> que no tomen la medida de la urna Oh, por Dios. No, es una belleza. Okay, okay, okay. A, mí, a mí me encantó, me pareció simpaticísimo, okay. ¿Hay otra ¿Tú cosa te que devuelves si se te quedó algo en la casa? El celular. Es lo único importante que existe en la vida. Es lo único por lo que te devuelves. Sí, señora. Ok, pero hay muchísima gente que no lo hace porque, el chivo que se devuelve se nunca. Es, es raro, sí, esa correlación es muy, muy rara. Y, y, por ejemplo, hay creencia en objetos creencia de, por ejemplo, ponerle a un bebé un coral, un azabache, pensar en una peonía, que es una piedra de acá del sur, en Venezuela, eh, ese tipo de cosas pareciera que los protege, según dice la gente, pero yo nunca he visto un niño con mal de ojo, entonces quieren evitar el mal de ojo, pero nadie explica qué es eso. Bueno, porque lo han evitado antes, el EC. Sí, está inmunizada. Sí, exactamente, la te... está inmunizada <risas> Ya la cosa funcionó más rápido que la vacuna contra el coronavirus. De hecho, están estas cosas maravillosas. Yo no las había escuchado jamás, que las carabotas solo se hacen los lunes. Muy raro. Oh, Muy esta, raro, loco. esta excusa de que si una mujer estaba batiendo huevos, si tiene la menstruación, no... No levanta, no, no, no, no, las claras de huevo no bajan, no puedes hacer suspiro. Yo no lo había escuchado antes, pero lo dijo mucha gente mientras fuimos recogiendo esta información Mira, y si fue divertidísimo. Si, si te verdad, sientes mal, porque de verdad es un fastidio los dolores menstruales, aunque no los he vivido, este, dilo y ya. Pero que esa sea la excusa para no hacer suspiro. Hay gente que raro. comparte y me parece lindísimo esto de pedirle permiso a una mata antes de arrancarle un retoño, okay. que me parece súper cuchi, yo lo he hecho. Incluso con este, estas matitas en formato, ellas se llaman mala madre, las que tienen los retoñitos así como, como a flor de piel. Okay. Hay gente que les pide permiso, así como, mira, me voy a llevar este hijito tuyo para sembrarlo, me parece demasiado tierno. tierno hay, hay creencias como, por ejemplo, tener la, la, la, los huesos del pollo y alarlos a ver quién se queda con con el trozo más grande, o una pestaña que se cae y te la pones en el dedo y entonces pones con otro, a ver quién se la quede y pides un deseo. Es decir, terminan siendo divertidas, terminos, terminan siendo lúdicos. Hay gente que se pellizca cuando ve un pelirrojo. Entonces, un pelirrojo... Pellizquito, para ti felicidad para mí. Sí, en, otra, en otras culturas... ¡Es una belleza! En otras culturas dirán que los pelirrojos no tienen alma y entonces hay que esconderse y les tienen miedo, pero... Con, con familia pelirroja pues, tu vida es distinta. Tiene sí, que. sin lugar a dudas. Ah, pero en esta cosa que decías del, del mal de ojo o la mala vibra, porque hay como unas suertes de entidades superiores contra las que tienen que trabajar acá, eh, hay, hay también frases como existe el sapegato, existen también unas frases para neutralizar Personas con mirada, ¿cómo era el, el término? Miradas pesadas Miradas pesadas oh, Personas con miradas pesadas Esa me la han dedicado, es que tú tienes la mirada pesada Yo, no, me pesan las cejas <risa> <risa> <risa> Además, si sí estoy concentrado más las bajas Oh, sí, efectivamente Pero eh, una de las frases es mierda para tus ojos uh. ¿Ves? Por eso bajo las cejas, que no entre nada aquí. Eh, y la variante es tus ojos dentro de mi culo. Bien español eso. Eh, y, y bueno, y la gente la usa, pues. O sea, sí. si te están viendo mal, ya sabes. Hay una creencia también de, de esta suerte de vibras, de vibraciones, que tiene que ver con fantasmas. Sí. Es decir, personas que murieron, su espíritu se queda en este plano terrenal. Y sí. las ánimas. Gente de pueblo, bienvenidos a mi Tech Talk. Las ánimas no solamente se quedan, sino que ayudan. ¿Cómo no? entonces tienes ¿Cómo El ánima de Taguapire. El ánima de Pica Pica, el ánima sola. Hay distintas ánimas por regiones del país que, además, son, en teoría, son personas concretas, personas Ajá. que existieron. Nombre y apellido Que murieron por alguna circunstancia Y son como un, como un nivel menor Que los primeros santos católicos O sea que okay. los católicos dicen Fulano de tal dio su vida por tal cosa Entonces ahora es santo Fulano de tal lo quemaron Entonces ahora es santo A esta le sacaron los ojos Entonces es santa Entonces en los pueblos Tienen a lo suyo okay. Y bueno este se murió en tal sitio Ahora es santo Este iba llevando una carga Ahora es un ánima Y bueno creer en las ánimas Te permite tener como un gestor Como un intermediario Es decir no, no estás lidiando con, con la estructura eclesial Sino que tienes ahí un un, un, tú con la vida Tú con la, con la naturaleza sí, es, muy raro, es muy raro Bueno, está bien, el ánima puede ser Más raro es el karma, el ser sí. Y la fe que tanta gente le tiene Al karma sí, O oh, todo sí, se sí. devuelve Todo sí. lo que ocurre en la vida se devuelve Bueno Yo le dije le... Le que Es una presentación porque hay una cosa que llaman La falacia del mundo justo Ajá. Que es que tú crees una creencia que el mundo es justo, que el mundo se balancea, que en el mundo hay justicia. Ajá. Entonces sí, además partiendo, y que hay un principio físico de acción y reacción. Entonces roban eso de la física y se lo llevan como que, bueno, si tú haces cosas tienes consecuencias y eso se te va a devolver. El mundo justo, primero una falacia, es mentira, pero es que además es peligroso. Porque el mundo justo parte del principio de que, bueno, si haces cosas buenas te pasan cosas buenas, que si te haces cosas malas te pasan cosas malas. Y entonces lo que ocurre allí, donde entra la falacia y hace daño, es que si a ti te pasa algo malo, es porque algo hiciste. O sea, okay. la, la falacia se devuelve y la gente entonces empieza a justificar las cosas malas que te ocurren. Bueno, pero es una manera sensata de entender lo que hace el chavismo al crear su argumentación alrededor de los contagiados de coronavirus. Por eso los trata como culpables Y no como pacientes Sí, alguien o sea, hizo a, a algo a ti malo A te dio la gana de enfermarte Pérfido No, igual lo vivimos en la circunstancia de tu, una pandemia, en, la, en, en medio de tu cáncer me Conseguía gente absolutamente desagradable en la vida Que decía Es que fue algo que ya se guardó Ah no, a mí también me lo dijeron Como se era? lo guardó Si tú no te dedicaras a esos temas de política Si tú no escribieras eso Probablemente no te hubiese dado Y la falacia del mundo justo es tan, tan, tan peligrosa Ay, mío, Que bien. la gente entonces empieza a hablar de merecer Porque Uy. si yo hago cosas buenas Me merezco cosas buenas no, si, si hice toda la tarea Por lo tanto Si los venezolanos están viviendo esta desgracia en la que hasta las autoridades de entes financieros del mundo dicen no hay nada que hacer por ellos porque están en la lona, entonces la gente termina es porque se lo merecen. Mira, pero, algo hicieron para merecer. Pero hay lo? también maneras de sacudirse esa historia, o sea, de, ah. de cambiarlo un poco el curso, porque así como hay los que creen en la ley de Murphy y en mercurio retrógrado y en toda esta historia, hay gente que tiene rituales para la fortuna. Que tiene no solamente un asadacho, una peonía, una crucecita, una, una cosa. Hay gente, por ejemplo, que usa la misma ropa o el mismo calzado para eventos importantes. Así como los que se meten en un sitio solo con el pie derecho. Hay gente que usa el mismo par de zapatos. Para sus eventos. Sí. sí si eso le sirvió a Capriles muchísimo. ¿Te acuerdas? Que si los, los guachicones, los zapaticos que usé para votar la primera... Ahí está. Ah, no lo sé, Ay. corazón, no lo sé, pero hay, hubo incluso deportistas que me confesaron que no se bañaban <risa> los días de sus partidos. O sea, no, no se bañaban ese día en la mañana para poder jugar, no sé, no sé. Aromatizados. Con, si exacto, jugar, de la noche. Añejando el sudor desde, con piel muerta no en el lo cuerpo. No sé, pero, pero me pareció cuchi, Luis, por Dios. Oh. Oof, oof. bueno al menos al menos morphy es una suerte como de, de gente que, que trata de pensar que las cosas malas van a salir que las cosas pueden salir mal y que como la mayoría de veces no salen mal entonces es como un optimista eh, que trabaja a la inversa hay gente que le mete un billete a las carteras que regala okay. del mismo modo que hay gente que mete un billete bueno ya ya con la dolarización de facto que tenemos en el país que carrizo pero había Gente que conservaba un dólar, el billete de un dólar, en la cartera. Lo llamaban pitador. Bien. Y lo dejaban ahí, yo no sé, cuidándole la cédula, cuidándole la tarjeta ahora de crédito. Es el, ahora es el último salvamento de la mataraca. Pero, pero ahí estaba el pitador. Bueno, este asunto de, de pensar en estas cosas mágicas, eh, que si por ejemplo pasas por la alcantarilla pierdes plata. Ajá. Que si se cae el... Que si pones el casco de la moto en el piso, te mueres. Entonces, no, el motorizado no puede poner el, el casco en no el piso. No puede poner la cartera en el piso porque te arruinas. Sí, o sea, son, vamos a decir, creencias que no están vinculadas realmente con la realidad. Para nada te afectan. De verdad, si las haces o no las haces, da igual. Basta que, moves, que te mudes a otras culturas y te des cuenta que hay otras supersticiones sobre otras cosas. Y ¿verdad? si te pica la mano derecha. No, no, no signan tu vida Pero sí queremos hacer advertencias Sobre esas creencias Que sí pueden hacerte daño seguro Por ejemplo, la falacia del mundo justo Termina haciendo que Algunas personas, usando muy mal la lógica Terminen legitimando Abusos cometidos contra otros seguro Porque si se los hacen es porque hicieron algo mal Es terrible tener A un sistema A un régimen que desprecia De una manera tan abierta el conocimiento, la ciencia, la tecnología y que justo por eso legitima y cree que es grandioso tener un presidente que se hace llamar obrero, que se hace llamar conductor y en consecuencia puede improvisar contenidos, inclusive en el marco de una pandemia y conforme a lo que ha improvisado tiene un sistema que trata de legitimar sus estupideces, sus idioteces. En días pasados, lamentablemente, Nicolás dijo que el malojillo era perfecto para acabar con el coronavirus. A raíz de eso, Twitter le bloqueó el tuit, lo, lo borró porque es información falsa, que además atenta contra la vida de la gente cuando se publicó la información del menjurje y la respuesta oficial fue publicarlo una y otra vez en distintos portales del Estado. Ahora... El propio, vamos a decir, el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología o lo que antes se llamaba Ministerio de Ciencia antes, y Tecnología y que ahora básicamente ha perdido todo, todo, todo su nombre y su trabajo, ha publicado en Twitter que según investigaciones firmes, científicas, no queda ninguna duda que el malojillo, una, una hierba rica, deliciosa, saborosa, que en, en té, en infusión es una belleza, que el malojillo puede curar el coronavirus y si no lo curas lo evita. Una cosa que es falsa que es falsa. Hay estudios donde se está tratando de probar el efecto de ingredientes naturales sobre los síntomas que esto produce, los síntomas que producen estas enfermedades y demás. Mire, si usted tiene gripe, con que tome agua, con que se hidrate, es suficiente. Si se hidrata con agua caliente, eso ayuda a fluidificar las mucosas, así su mocos van a salir, van a, van a moverse, y si esa... esa esa agua caliente es de un baño, de una sopa de pollo que tiene sal y electrolitos, o de un té que es de anís, o es de canela, o es de lo que sea. Al final está haciendo lo mismo. Está hidratándose y está fluidificando algunas mucosas. Entonces, la propiedad no está en la hierba, está justamente en la propiedad de hidratarte. Que no entiendan eso, que un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como muchísimos otros entes del Estado, por cierto, se sume a esta idiotez con tal de decirle, sí, vale, tranquilo mamut, lo hiciste bien, no se vale, puedes poner en riesgo la vida de mucha gente. Y ahí se suma también en sistemas de medios privados donde se han presentado curanderos a decir cosas tan graves como que bueno, el coronavirus está creado en un laboratorio, en cambio el cuerpo humano está hecho de manera divina y espiritual. ¿Y cómo va a, no ser, va a ser más un... fuerte un coronavirus que el, un sistema inmunológico que creó Dios? ¿Cómo se te ocurre? Cuando están muriendo miles de personas en el mundo decir eso es asqueroso pero es que además esta misma persona dijo y citamos yo tuve cáncer pero no me hice quimioterapia Total. Terrible es que lo diga y más terrible aún es que quien se supone que le está entrevistando, sea o no periodista, no le cuestione la frase, no le cuestione el conocimiento. Usted puede ser postdoctorado en idiotez si le da la gana y tiene que haber alguien con capacidad, con información para cuestionar semejante barbaridad. Eso sí es mala suerte. Eso es peligrosísimo, eso cuesta vidas, eso hace que la gente muera y en el mundo además de la oncología y de los pacientes de cáncer hay montones de historias, todas las que quieran de personas que dijeron no yo ahora soy un ser de luz, yo me voy a curar comiendo bien siendo feliz, riéndome bañándome, encontrándome con la religión que quiera y si no se hacen el tratamiento, mueren o empeoran sus circunstancias. Entonces, ahí es donde las creencias tienen un problema gravísimo, porque en el mundo político impiden que se hagan buenas políticas públicas, uh -huh. que haya fondos, que haya recursos, que haya cuidado sobre las cosas, que haya información de calidad. Y en la vida personal, pone en riesgo tu vida. Seguro. Antes de entrar en, en terrenos así de uh, baldíos, Solamente porque usted no le da la gana de invertir en ciencia y en tecnología, porfa, haga el esfuerzo, acércase a la información tal cual, lo que están produciendo otros, la mayoría de esta información además está abierta y si no lo sabe consulte, consúltele a otros y permita que la gente que le tiene que ver, que tiene que saber lo que usted dice, tenga la mejor información Y posible. es complicado porque además no es leer mucho, es leer buenas fuentes. Puedes leer mucho que la hidroxicloroquina cura el COVID y es mentira. Y puedes leer mil artículos al respecto y va a ser mentira mil veces. Entonces hay que tener también cuidado porque en un momento como este se tienen que tomar muy, muy buenas decisiones. La suerte no hay que tentarla, es mejor estar en manos de gente experta. Si sí, se va a dejar sugestionar, que sea por buenas ideas. ¿Por <ríe> Él es Luis Carlos Díaz. Y esta persona que sugestiona mucho es Naki Soto. Ya que los estamos sugestionando, por aquí abajo hay una campanita maravillosa para que se suscriban. Y es buenísimo para la buena suerte. Mira, youtube.com slash... /naki... Naki Luis Carlos todo pegado. No, por favor, mira, mejor que un azabache. Es entrar en la cuenta de patreon.com slash... Naki Luis Carlos todo pegado. Y si nos das el 10% de su, de su salario, <risa> se te regresará en, en buenas intenciones. No sabes, en es buenas una maravilla. acciones. Y karma. Es mejor que unas pantaletas amarillas el 31 de diciembre. El good karma que vas a tener por eso. Es, pero, pero total... No, es fantástico, de verdad. Es mejor que evitar sereno. Mira, ¿En, en serio. En, ¿En la serio? otra vida, en la otra vida vas a ser un... un no sé, puede ser un, un perrito de casa bien cuidado ¿okay? se te acabó el Mercurio Retrógrado, en serio partereon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado bien, sí.